de todo el mundo os está hablando en directo luis eh, desde madrid 15 días de, de confinamiento aquí en españa en otros países lleváis menos en algunos lleváis más que estamos emitiendo en vivo en directo como hacemos todos los días mientras dure esta situación todos los días hacemos un vivo vale el que lo vea y todavía no esté suscrito porque pues se suscriba con campanita porque no tiene hora fija suele ser sobre estas horas pero no tiene hora fija y así podéis participar y preguntar. Hoy vamos a hablar un poco de las distintas diferentes costumbres. Estamos aquí, eh, personas de todo el planeta, de México, de Colombia, de Argentina, de España, y si hay algún país más que se me olvida, perdonadme, y vamos a hablar un poquito entre todos, pues pues pues eso, cómo estamos cada uno, desde nuestros puntos de vista. Vamos, debate abierto, perdonadme. Que nada, que aquí cada uno os damos nuestra opinión personal. ¿Vale? Que quede eso claro y que si alguno quiere, estamos en Telegram las 24 horas. vale Si necesita ayuda o algún desahogarse o que o algún tema de tema de papeleos ahora con la situación que estamos viviendo, pues el enlace a Telegram lo tenéis aquí abajo. buena pues aprilines. ¿Quién quiere comenzar? Por ejemplo, Susana, que la veo aquí la primera, te reinicio el audio, Susana. Vale. Cuéntanos como lo que tú quieras, qué tal estás y, y lo que tú quieras. Y podéis intervenir mientras, eh, también el resto, líneas Pues nada, eh, me imagino como todo el mundo, en todos los países y a nivel mundial, pues de cuarentena. Y bueno, ¿cómo lo llevo? Pues yo nada, me he puesto horario, te cuento un poco cómo yo lo llevo. Tienes ah, rutinas, no. te veo por cierto que las... Vamos, vamos, qué elegante, te veo, te, te veo las uñas, Susana. <risa> Resalta. No sé si es rojo o qué color es, pero bueno. Rosa, rosa fusia Rosa fusia mira. Que tú tienes rutinas o cómo lo. Me estoy poniendo horarios, a partir del lunes me he puesto horarios como si fuera un trabajo, pero bueno, en casa, diferentes actividades, para mantenerme activa y mantenerme positiva. Porque claro, si me da, me dejo totalmente y no hago nada, cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo, yo sé cómo yo funciono y entonces tengo que. Pues, por ejemplo si, me si no hay mucha indiscreción, a... podría preguntarte cómo es ese planning que te has hecho, esas rutinas, ese horario, para dar ideas a todo el que vea el vídeo. Sí. Hora de levantarse, por ejemplo. ¿Qué, qué hora te has sí. puesto y así? Pues mira, eh, me, levanto, es, me levanto a las 7 de la mañana o a las 8, porque yo soy de madrugar, me gusta madrugar. Eh, madrugo, pues me tomo una infusión, un café, lo que sea, saco alba, que es mi perra. Y luego cuando vengo pues recojo la casa, frego con lejía, porque como estamos con el tema este que estamos viviendo, pues frego mucho con lejía y agua templada, todo, barro todo, como que lo desinfecto una vez al día Y luego ya me pongo con las rutinas, a partir de la semana que viene empiezo con un curso online en inglés Una profesora nativa que me va a dar clases cuatro horas a la semana Muy bien pensado, muy bien pensado sigue sigue Perdón. y nada y voy a estar con ella haciendo clases online de conversación gramática teórica entonces habrá días de conversación por videollamada que nos veamos la cara y vamos a hablar en inglés dos horas cuatro horas a la semana y otros días que no hablaremos haremos ejercicio y me cobra por horas y entonces al mes la tengo que pagar un dinero y la chica he contactado con ella a través de una página de facebook que son todo personas, profesores de inglés nativos, pues de Irlanda, que es donde yo está viviendo, y he contactado con varios profesores y el que más, pues he visto que es un poquito más barato y tal. pues he, ¿Y, que ¿Y cuánto, eh, se puede saber un poquito cuánto cobra por hora para hacernos una idea? Sí. sí. como pues está me el mercado? Que me, que me cobraba 15 euros la hora y, claro, me parecía un poco caro, otra chica me cobraba 25 euros la hora. Y otra me cobraba 12. Entonces al final y, me he quedado y, con la de 12. ¿Y era clase particular solo contigo o eran varios alumnos? No, es particular, es, es particular. individual y es totalmente particular. O sea, aprendes mucho porque la conversación es una hora o dos horas en inglés todo Y son 12 euros través, la hora, la que te has quedado 12, al final. Sí, sí, 12 euros. 12 euros la hora. Joder, pero estoy pensando, te podía. Hay muchos PrILINES que son profesores de inglés, te podrías haber cogido. Si no te que si no quedas satisfecha. Porque es muy buena idea ahora montarse negocios o dar o recibir cursos, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Te iba a decir, ¿qué más rutinas. rutinas tienes? Pues esa y luego también me quiero coger algo de pilates. Que el otro día aquí en un vídeo a los trilliners les comenté que si había algún chico que diera clases de pilates, porque es una energía muy buena, te quita estrés, te quita ansiedad. Eh, Viene muy bien como terapia, un poco para la mente y para las emociones, el pilates. Porque tú dabas pilates, alguien... eh, perdona Susana, dabas pilates presencialmente, ¿verdad? Antes del confinamiento, ¿cierto? ¿Verdad? Lo dabas... Sí. Y ahora ahora estás buscando un profesor online, por así decirlo. ¿no? Online, que me dé la clase a través de la pantalla, por así decirlo. Perfecto, sí, sí. Entonces me pondré un horario también, pues por ejemplo, los martes dos horas inglés los jueves dos horas inglés por la mañana de 10 a 12 que es la hora que he puesto con esta chica y luego pues a lo mejor por las tardes me pondré una hora a hacer ejercicio estoy buscando a ver la clase o sea que yo una forma de llevar la cuarentena es ponerme mis horarios y aunque no salga de casa ponerme mis rutinas y mantenerme activa sobre todo no hundirme y dejarme de la mano de dios eso nunca perfecto es lo que hay que hacer, tener rutinas, está clarísimo. Venga, ¿quién más quiere intervenir? Voy por el orden que tenemos aquí en la reunión. Marina, ¿vale? Te, te inicio yo el audio desde aquí. A ver si, si lo logro. Ahí, ahí estás. Vale, Venga, ven. Marina. ¿Cómo están? Marina está en México, ¿verdad? Así es, ajá, sí, estamos aquí en México. Y de igual manera, en como Susana lo está haciendo, yo también me hice una rutina. Yo hago ejercicio de pilates aproximadamente una hora, hora y media por la mañana. Este, posteriormente me preparo mi desayuno y bueno, pues después ya empiezo a hacer algunas actividades. Yo este, en, aquí en México me dedico a dar lo que son cursos de capacitación, pero lógicamente desde el año pasado, igual que como platicábamos hace rato con la otra chica que está en México, pues la situación no está como para mucha venta entonces yo también estoy preparando nuevos cursos y también quiero tomar cursos este nuevos que me enriquezcan este, cómo se llama para, sí. pues para el futuro no yo sí me estoy preparando pues porque también yo deseo este pues salir de aquí de, de méxico es que sí. muy buena época esta lo que estáis diciendo las dos tanto susana como marina tanto para formarse como para impartir formación yo creo es muy buena así es hay, muy, este, eh, hay que aprovechar las situaciones, ¿verdad, Marina? Es buena. Sí, además, por ejemplo, yo estaba yo pensando en la mañana de la gente que quiere emprender. Eh, eh, muchas personas, sobre todo me tocó cuando iba yo a, a empresas a dar los cursos, sí. no tenían bases administrativas. Entonces, la administración es la base de cualquier eh, actividad, tanto social como económica. Claro. Entonces, eh, sería interesante. Si en algún momento ya después tú y yo nos pondremos de acuerdo, si alguien quiere tomar un sí, curso yo, en mira, yo, básica, Marina, hacer... yo tanto a ti como a cualquier cualquiera que vea este vídeo y que quiera armar una actividad y la quiera dar eh, promocionar, Marina, yo os ofrezco los canales de PrisLine de forma altruista. Si yo no quiero entrar, o sea, yo os ofrezco para que os uh -huh. promocionéis, ¿vale? Sin, sin ningún tipo de. Me lo decís, sí y podéis salir aquí cuando queráis en, en un vivo en directo aquí en youtube en instagram como prefiráis son ambos sistemas para darlo a conocer vale y por eso le decía a susana que, y vale. que claro y si alguno da clases de pilates que vea este vídeo estamos buscando a alguien que dé clases de pilates para susana que, que me meta Métete. Eh, un minuto si hay alguien que da clases de inglés que me lo da más barato que oye que sea profesor o que tenga un buen nivel pues a lo mejor me interesaría más porque la verdad que 12 euros Barato no lo veo. 12 euros o sea, la hora que que te, que te cobran. Sí. ¿Y cuántas horas das a la semana? Te van a dar. 4. O sea, te sale de 20, casi 50 euros más o menos a la semana, ¿no? Sí, más. Bueno, pues eso tú lo hablas en Telegram, estamos las 24 horas. Y si yo, el que quiera montar de verdad negocios o quiera dar a conocer emprendimientos que tenga, que sean honrados, por supuesto, que si no, don Alberto me regañaría. Y yo también, claro, pues yo le, os doy voz, ¿vale? Venga, perfecto. Susana, muchas gracias. A ver, eh, Marina, querías decir algo más o pasamos al siguiente. Sí, ajá. Dinos. Sí, yo les estaba, este, a lo que decía el señor Alberto que pues fuéramos gente, este, ¿cómo se llama, realmente que no estuviéramos tratando de engañar a las personas. Yo lo único que les puedo decir, yo tengo mi marca registrada aquí en, en México, yo tengo mi marca registrada, este, soy licenciada en administración de empresas. Este es mi este mi certificado de que realmente estoy titulada. Nadie lo duda, Marina. Sí, si no no sí. lo decía por ti, mujer. Nadie, no lo digo por no, no, ti. No, no, no. Pero me refiero. Sí, sí, ya. No Si Si yo conozco mí, del grupo yo de yo Telegram. Es importante. Sí, sí, sí. Dime, dime. Ajá. Yo creo que es importante probar realmente quiénes son. Sí. No. Sí, sí, claro. Entonces para que la gente tenga confianza, ajá, tenga confianza de que nosotros no estamos buscando no sé. este aprovecharnos, al contrario, yo quiero ayudar a la gente. A mí me encanta dar cursos de, de capacitación y a su vez, en su momento también igual les voy a dar una constancia del curso que dieron. Entonces, este, pues, si en algún momento nos podemos poner de acuerdo de qué manera se puede eh, dar este tipo de, de publicidad para que ellos sepan sí sí yo, yo os voy voy a apoyar. tomar el curso claro adelante porque ¿Vale? para eso está para eso tenemos sí, bueno, pues una comunidad no si estamos 3000 en Telegram aquí en YouTube pues ahora son cuarenta y tantos mil 18.000 en Instagram pues qué menos que daros voz a los que estáis ahora mismo en el salón de Zoom os conozco a todos porque lleváis tiempo pero es cierto que a veces se nos mete alguien en Telegram que nadie conoce y dice no sé qué y claro, nadie le conoce, que cualquiera puede entrar a Telegram, me refería a eso, pero a los que estáis aquí ahora mismo os conozco perfectísimamente, vamos, pondría la mano en el fuego por cualquiera. pues sí, no, no, Yo no lo decía nada porque siempre es bueno, yo creo que confirmar quiénes somos y entonces de ahí para adelante se puede hacer una relación de confianza sin ningún problema. Claro, y luego los propios, perfecto, sí, perfecto, Marina. Pues venga, eh, Jorge, te toca si quieres, ¿te inicias tú el audio o te lo inicio yo? A ver, te lo inicio. Ahí estás, ya está Jorge. Vale, pero yo paso, yo paso, yo. No quieres, pero puedes aportar algo de lo que quieras, que cómo estás viviendo. Tú eres de Colombia, claro, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, a ver. ¿Cómo te sientes? Bueno, bueno, de, en cuanto a eso, pues yo, yo me siento bien. Eh, a ver, yo soy muy positivo y como les contaba en, en días anteriores, en ocasiones anteriores. Pues la resiliencia que me ha tocado cada día. Eh... Tú tienes la suerte, Jorge, sí. para que introduzca un poquito rápido a, a, sí. a, a todos los que nos ven en el vivo ahora mismo y los que lo veis luego. Jorge trabaja, tiene la suerte que tiene un trabajo que, aunque tiene que salir a la calle, no está en contacto con otras personas y eso le está permitiendo seguir trabajando. Correcto, sí. Entonces, ¿En qué, qué eh, trabajas? Mira, yo trabajo en un parking, en el mantenimiento y la limpieza de un parking que siempre es, es grande, de 360 plazas, eh, dividida en, varios, en varias plantas. Entonces, yo salgo de mi trabajo, camino dos calles, me subo al metro y luego llego a la estación donde, donde vivo, camino otras dos calles y ya estoy en mi casa. O sea, no tengo mucho contacto con las personas, y en mi trabajo, pues, trabajo solo, ¿sí? Entonces, eso es una gran ventaja y me siento afortunado por ese lado. Y con mi familia, pues, yo utilizo así mucho la tecnología, entonces, eh, como estoy solo acá, pues, aprovecho en los momentos en que hacemos videoconferencias, y eso es lo que me interesa, eso me tranquiliza. Eh, con respecto pues, como a, a mi estado en estos días, a ver, yo creo que eso también ayuda mucho es la parte mental. Eh, yo, yo he leído libros de Luisa Hay, que no sé si la conocen, es una, sí, una sí. mujer muy conocida aquí en España también, en Europa. Y sí. ese libro de Luisa Hay, que dice Usted puede sanar su vida, para mí ha sido... Una gran herramienta y eso ayudó a cambiar mi vida en muchos aspectos. Entonces, cuando llegué aquí a España, eh, eso me, ya me había ayudado mucho, porque en Colombia, pues, tuve dificultades de todo tipo. ¿Cuánto Entonces, tiempo llevas aquí, más o menos, en España, Jorge? Yo, yo llevo dos años. Dos años. Yo vine en enero del 2018. Y, y estás bueno. trabajando, arreglaste los papeles y eso. y Exacto, sí, me, pero me, se me demoró un año. O sea, yo sí tuve que esperar. Lo, ¿Cómo los arreglaste así brevemente? Porque como estamos sí. vivo, pero para ayudar un poquito a la gente. Claro, mira, eh, es que ahora hay muchas ventajas. Cuando yo llegué, me tocó pedir la cita eh, en la OAR y me la dieron. Yo la pedí en marzo y me la dieron para octubre de ese año, del 2018. En mayo me han llamado y me dijeron que me la adelantaban la cita, entonces eso fue una ventaja. Pero en mayo tuve la cita y tuve que esperar seis meses sin poder trabajar ni nada para que me dieran la primera tarjeta roja. Y esa primera tarjeta roja no me la dieron con permiso para trabajar. Me tocó esperar un año. ¿sí? sí. Ya al año, o sea, en, en diciembre del año 2018, me dieron la tarjeta con permiso para trabajar y ya en el 19 en enero del 19 afortunadamente conseguí el trabajo porque ya había tenía varias personas que me decían cuando tengas la tarjeta eh, te vamos a ayudar y cuánto y tardaste más o menos Jorge que no me ha quedado claro desde que tuviste la tarjeta hasta que empezaste el, el trabajo prácticamente bueno. un año un año pues ya tardaste un poquillo verdad un sí claro sí, sí. me tocó esperar dos tarjetas sin poder trabajar la roja la blanca el resguardo blanco se me moró seis meses y luego la, la después de la blanca dan la, la roja pues en ese tiempo me dieron la entiendo pero yo te decía desde que tuviste ya la roja que te dejaba trabajar hasta que trabajaste efectivamente ahí ya no tardaste mucho no ah no no me la dieron en diciembre del 18 y en enero del 19 trabajar. el 8 de enero exactamente ya empecé a trabajar o sea, de motorista. 15 días prácticamente. fue sí, más que nada exacto, por tema, sí. que quede claro, por, el, por tema de burocrático calidad. del Estado, que tardó un año y largo en Así. darte, y no exacto. los seis meses que son los reglamentarios. Exacto, sí. Y entonces, y ya a los 15 días, en enero del 2019, comencé a trabajar de, de motorista en un restaurante, eh, haciendo una baja, y luego terminé la baja, inmediatamente me resultó en esta empresa, pero. Eso fue una recomendación que ya le había trabajado limpieza a un chico y a varias personas y fueron los que me recomendaron para, para esta empresa donde estoy trabajando. Y ahí ya tengo un año, aquí ya tengo un año. Perfecto, pues, pues muchas gracias Jorge, seguirás aportando siempre que quieras, ¿vale? Vamos a pasar a otro invitado. Eh, por ejemplo, ahora le toca a Oscar, ¿vale? Voy por el orden que me sale. Y Mirta, y Mirta ya veo que ya está en el... Luego vas tú, Mirta, ¿vale? Que ya veo que estás en la cocina y preparándolo. Venga, Oscar, te toca. Os pido brevedad, eso sí, vale. Para hoy la... el salón de zoom está cerrado a los que ya han entrado antes de la reunión, vale. Los demás verlo en YouTube para que diera tiempo. Venga, Oscar, preséntate un poco y dinos cómo lo vives tú. Oscar, no bueno, te me vayas, que estás en vivo ahora mismo. La puerta, ah, vale, vale. La vida real, la vida real. Eh, no quiero pararme para que no me vean la barriga porque eh, como saben todos estamos cogiendo peso. Entonces una recomendación, sobre todo para las damas que son tan vanidosas, tan lindamente vanidosas, cuídense por favor, no coman mucho, hagan ejercicio, ¿ok? Perfecto. Una pues, muy buena pues muchas gracias, Oscar, muchas gracias por la recomendación. Pasa al siguiente invitado y luego ya te doy paso, ¿vale? Venga. Okay. Venga amigo, Yo es que se te un poco mal, ¿eh? No es por nada. Te toca Mirta y luego va Jenny. Venga Mirta, te. Okay. Bueno, rapidito. Yo esta eh, esta semana, esta última semana me he dedicado a ayudar. Yo tengo a mi hija y a mi hermano viviendo en Nueva York y son ciudadanos americanos los dos. Y eh, pues mi hermano perdió el trabajo, mi hija está enclaustrada también y me ha tocado leerme los procedimientos para los beneficios que ya están ya están operativos pero ellos ellos entraron mi hermano la esposa mi hija el novio entraron en un proceso de depresión y yo que no estoy allá pues me leí pues todo, pues Mirta que se beneficios. conecten aquí a que se conecten a los vivos de Prisline y que ¿Qué? participen como tú por cierto qué hora claro. qué hora es ahora mismo en México que te veo que estás desayunando sí. preparando el desayuno Mirta lo que pasa es que estuve, estuve una noche horrenda. ahorita... Soy... Uy, que te he perdido, mira, mientras conecta el vídeo. Si os está gustando, por favor, Prilines, ponerle un like al vídeo. Tanto los que estáis ahora mismo en vivo como los que lo veis luego, ¿vale? Y los que lo veis luego, suscribiros con campanita. Ahora ya, venga, Mirta, pero ponlo tipo cine. Ahí te pasó. Y otra cosa que os digo, los que queréis participar, debajo del vídeo está el enlace para Zoom. Hoy ya no podéis, pero mañana a las 21 horas de Madrid, entrar que se abre el salón. Luego lo cierro para que pueda participar todo el mundo, ¿vale? Pero debajo del vídeo tenéis el enlace azul para participar, como Mirta. Uh -huh. Ya está... bien. Sí, Luis, reloj, ¿no? ahorita son 2 y 20 de la tarde. 2 y 20 de la tarde son ahora en México. Mirta, sí. ¿no está siguiendo? Mirta... Sí, sí, sí. Mirta... Bueno, rapidito... Rapidito, a las dos de la tarde son en México y te levantas ahora a desayunar. Luis. ¿Te hemos pillado desde todo el planeta? Escúchame, que yo acabo el vídeo y ya me, me acuesto. Y Susana se levanta a las 8, madre mía, 7, la ma a las 7, las 7 Mirta se levanta a las dos y media. La hemos pillado, no Luis, Luis, espérate. ¿Y, y porque hemos iniciado no, el vídeo que estaba en la cama, por eso no ponía el, el este. Ahora ya sí, <risa> anda, defiéndete, defiéndete, defiéndete. defiéndete. Precisamente por lo que estoy haciendo, que es que estoy leyéndome todos los procedimientos que tienen que seguir estas personas en Nueva York que están sumidas en la depresión. ¿Qué que ha dicho Trump? ¿Ha un... dicho Trump que ya no cierra Nueva York? Que le da igual que se. Que Exacto, infete... pero no digamos Luis, palabras que YouTube me cierra el vídeo, pero ¿qué ha dicho Luis, Trump? Que no, que no, que no pasa pero nada. Pero la realidad es que la gente se sumió en la depresión. Mi, mi hermano, mi hija, el novio, la esposa, la vecina. Eso fue horrible. Entonces, bueno, yo he estado toda esa semana escudriñando, leyendo, facilitándoles, diciéndoles, hagan esto, hagan lo otro, y anoche, anoche, la, o sea, no sé si es absorbiendo tanta tanta carga de energía mala. Y Hay que, que tener sí. rutinas, y a las 12 uno se va a la cama y a las 7 se levanta como hace Susana, señorita Mirta. No Aunque caña, que... no la quiero dar mucha caña, no la quiero dar mucha caña porque si no. Luis, a las 12 no me voy a la cama, me voy a las 2 de la mañana. 2 y media, 3, 3 y media, yo duermo solo 4 horas. Madre mía. Bueno, le toca a Jenny, le toca a Jenny, te acabo pobre de decir. Pobre Mirta, pobre le... Mirta, Luis está con depresión y por eso está así. Bueno, está pero triste. para eso estamos, para eso no, hacemos no, no. aquí este grupo de amigos. Le toca a Jenny. Yo no, no estoy te... deprimida. Nada, a Mirta, yo no la veo deprimida. A, a la familia, no. dice. Escucha, Jenny, que te inicio aquí, a ver, ahí estás. <risa> ¿Quién tiene un perro? ¿Quién tiene un perro? Yo. Pues dile que se calle. <risa> bueno, no pasa nada. Espera, no te preocupes, Susana. A Dejé. ver, Luis, Que, que Luis, ladre, que estoy ladre. tengo espera. perros grandes. Que el inicio. ¿Qué no, que no pasa nada. Que le. Que le coso la boca. Que le estoy iniciando el audio a Jenny. Jenny, espera. Ya está, ya está, Jenny. Ya puedes hablar. Silencia, Susana y ya está. No ¿Hay? pasa nada. Jenny, Jenny, sí. dinos dónde estás, ¿dónde estás? En Perú, estoy en Perú, Luis. ¿Y tú a qué hora te levantas? ¿A qué hora te, te levantas, levantas Jenny? A ¿Y qué hora estás en Perú? Cinco. Ya, bueno, mira, me apuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana. Mira sí. qué sí. ejemplo, sí. Príncipe, sí, sí, sí. de todo el mundo. El Jenny es lo mejor, ese es el ejemplo que hay que seguir. A las cinco de la mañana se levanta y se acuesta a las 10 Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero como Jenny. Yo me estoy levantando a las 7 pero mi objetivo es a las cinco. Llevo un año Luis, intentando. Cierra el audio de Mirta, porque se está, se está, se está, este. Se está desayunando Mirta. Espera, que le cierro el audio a Mirta. Perdonarme un momento, que se está preparando el desayuno a las dos y media del mediodía. Ya, ya lo tienes cerrado. Ya está solo Jenny. Jenny, bueno, ya estás. Esto... Ok, bueno. Eh, Luis, mira, me costó la ayuda de la noche y me levanto a las 5 de la mañana. Bueno, antes de lo que están ahorita, ¿no? Que están haciendo esto de que tenemos que estar en estado de cuarentena, yo salía a las 5 de la mañana, salía a correr al parque, pero como ya no puedo salir a correr porque estoy encerrada, hago la rutina en mi casa. Okay. Me pongo a hacer el ejercicio en mi casa, hago la rutina, ¿no? Y de ahí me pongo, tomo mi desayuno, y de ahí cuando me vienen a hacer lo que son mascarillas, porque la gente trae su tela para hacerlo, les hago la mascarilla. Y el día que no estoy haciendo, pues estoy leyendo o me dedico a mis mascotas porque también tengo mis mascotitas. O sea, es. pero siempre tengo que acostar a las 10 de la noche. Siempre, 10 de la noche y me levanto a las 5. ¿sí? Te juro, de verdad, eh, Jenny, es lo que yo quiero hacer, te lo prometo. Yo me estoy acostando a las 12 y me estoy levantando a las 7, pero quiero lo que haces tú, acostarme a las 10 y levantarme a las 5. Pero mira, es como un reloj porque si hay veces, me, me puedo acostar de repente a las 12 o a la 1, a las 5 me tengo que levantar. A las cinco en punto. Sí, sí. Es que yo le he oído no, que es como un reloj, no. reloj, efectivamente. Si logras acostumbrar al, al organismo, eh, lo haces. seguro que a ti ahora ya te costaría cambiarlo. Exactamente. Sí, claro. Mira, yo no puedo dormir este como a la una, a las dos, no puedo. No puedo tener una siesta, ni a las tres, o sea, no, no, mi cuerpo no o sea, no me sueñito, no. Interesante. No. Y encima trabajas desde casa haciendo las mascarillas, vamos. Que, que te he visto sí, en muchos sí, vídeos sí, que las hacían No lo explicaste el otro día en un vídeo. miradlo Prilines. En el vídeo de cómo ganar dinero el otro día lo, lo explicó cómo las hace, ¿no? Sí. Pero Luis, mira, antes de lo que pasara esto, de las encerronas de lo que nos ha mandado el gobierno, yo tenía mi tiendita donde yo hacía mis cremoladas. Como estamos en verano, yo vendía mis cremoladas artesanales, que sí. son de pura fruta. Pero uh -huh. como se cerraron todos los negocios, yo no puedo vender nada. Entonces, tengo que buscar la forma de poder generar dinero porque no hay, no ingresa, no hay nada, no hay, están las personas en la calle, no se puede vender. No Qué hay buen ingresa. ejemplo de adaptación, o sea, de verdad, Jenny, hay que hacerte ya un vídeo entero solo para ti para que nos lo expliques bien. Se ha adaptado en tiempo real de vender las, las cremoladas, ¿no? Lo he dicho bien, cremoladas como las artesanales artesanales ¿eh? fíjate y como no las puede vender se ha dedicado a fabricar mascarillas y, y las está vendiendo perfecto, perfecto oye y una pregunta cómo se entera la gente que las tiene que las pasa, mascarillas cómo haces eso lo que, lo que pasa es que en la puerta en la puerta de mi casa la afuera he puesto un letrerito que dice se hacen mascarillas no, entonces ya me toca la puerta o el teléfono y me llaman, Entonces yo, cuando le digo, tal día tienen que venir, yo las atiendo, vienen, las atiendo, que traigan su tela, ¿no? Pero sí recomiendo que tela, porque este estaba escuchando un epiñodo epi de eso de las bacterias que habla un médico, un médico, sí. que decía, la mascarilla se pueden hacer de la tela, por ejemplo, del pañuelo, una buena tela, o de la donde pones tu almohada, la tela de la almohada, también se puede hacer, y la tela de las sábanas. Okay. de esas telas se pueden hacer la mascarilla son mejor que de las otras telas que no debería de hacer. claro es exacto. eso yo no soy no no soy experto en las telas pero efectivamente depende del tipo de tela para que te proteja bien o no te proteja o te proteja a la mitad Porque tú eso claro, lo sabes más es que bueno. nadie pues, la gente cuando viene y me dice, entonces yo digo traiga a preferencia esas telas que es lo que se puede hacer la mascarilla ¿no? y hace poquito nomás una señora me pidió ¿dónde está? Me pidió mascarillas y empecé a hacerlas me pidieron estas mascarillas, las hice que están acá, sí. y como para poner para poner filtro. Anda, <risa> para, poner el filtro para, para el meter bien. el filtro, qué guay. Oye, qué guay. Oye, ¿y cuánto a, a cuánto cuesta una mascarilla de estas? Por ejemplo, bueno, ver, acá, por... bueno, acá en Perú para hacerlas yo las hago a 10 soles les cobro, que vienen a ser diez soles, no sé cuántos en euros. ¿En euros? 10 soles, Prilines, si alguno lo sabe. Mira, nos está diciendo ahora mismo Jesús Rodríguez que él se que se acuesta a las 12 y que se está levantando a las 5. Ese ese, ese ese todavía no gana <risa> lo está diciendo ahora mismo en el vivo de YouTube ponerlo en los comentarios en el vivo o en los comentarios poner lo que opináis vale Prilines? que entonces diez cuántos son les has dicho perdóname mira una señora me trajo sus telas eso enseñalas enseñalas porque con filtros es con filtro para que ponga el filtro acá puedes poner el filtro por sí. esta parte y acá y lo puedes utilizar no con sus estos o estos y lo puedes me trajo su tela y yo le hice no Vale. Me trajo para hacerle, le he sacado como siete de su tela que me he traído, siete le he sacado. Va a venir a cogerlo más tarde y le voy a dar. Por cada estas que le pago le cobra 10 soles, ¿no? 10 soles, perfecto. Oye, Prilines, estáis viendo ejemplos de ciudadanos de todo el mundo que ellos mismos se espabilan, no se esperan a que venga un gobierno a decirles hacer o no hacer. Ella, si no puede vender lo que vendía antes en la calle, se ha adaptado, se ha adaptado y fabrica mascarillas y las vende a 10 soles. Vamos, vamos, para hacerle un monumento a Jenny, de verdad, ¿eh? En serio, que cunda tu ejemplo, de verdad, amiga mía. Muy bien. Ay, si quieres añadir algo más y, y paso al no, siguiente de esa. Nada más que está bien, ok. Si sí, vale. que no me podía entrar es porque estaba haciendo otras cosas, pero bueno ya. De pues ahora por... en adelante voy a entrar a la hora. Muchas gracias Jenny por tu intervención, muchísimas gracias. Venga, pues pasamos el siguiente. Eh, Mirta, como veo que sigue con el desayuno, pues Milton, ¿tienes el audio activado o le paso a Oscar? Mientras lo, o sea, el audio, el vídeo, que ahora te veo sin vídeo. los Oscar, que es que tengo mal el, el internet. Vale, y si no, no te preocupes, que entras solo con el audio. Venga, te pongo, a Oscar, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos aquí desde Colombia, desde Medellín, Colombia, y muy buenas noches por allá en España. Bueno, ¿qué tal? Eh, los veo a todos muy positivos. Eh, es que como hay que estar, amigo Oscar, como hay que estar, ¿no? Como, como nos pongamos como en los telediarios a contar penas. ¿Mm? Sí, es. sí. ¿Tú cómo lo estás llevando? Venga, pero sinceramente, oscar que te veo yo hoy un poco así. No, yo soy un hombre, eh, un hombre muy feliz. Afortunadamente, mi vida es muy sencilla, mi vida es muy simple hace muchos años. Entonces, mi vida es muy feliz. Yo tengo un proyecto en el cual trabajo 24 horas, al 7 eh, días a la semana, llevo ya unos 10 años en ese proyecto. Yo he desarrollado una metodología de aprendizaje de idiomas por colores, toda la gramática de los idiomas en colores, eso entra al cerebro, prácticamente no hay que estudiar, como sucede con el inglés tradicional, los idiomas tradicionalmente son enseñados, Blanco y negro, bueno, oye, Oscar, es una y una pinero. pregunta: eso de aprender inglés por los colores se puede, lo estás dando presencial online o se podría adaptar al mundo online. Ahora nos lo dices y, y una cosa que digo, que no sé, ahora, ahora sigues, Miguel Seminario nos está diciendo que los soles que nos ha dicho ella Jenny son 2,50 euros, 2,50 euros Equ equivale los 10 soles. Me parece que dijo, ¿no? Jenny Oscar sí, sí no, pues son dos euros bien. 50. Vamos, sí, yo le compré... 10 soles, Luis, 10 soles. Luis. 10 soles, pues el equivalente son 2,50 euros, para que lo sepa toda la audiencia. Jenny, si quieres en el futuro lo puedes comercializar. Bueno, yo no me meto, que lo haces genial, no me meto. Venga, Oscar, ¿lo tuyo se puede hacer online sí. o no? ¿Cómo va la claro, cosa. sí, Perfectamente, yo enseño tanto presencialmente, como se dice en inglés, face-to-face, face, y también enseño online, o sea, eh, eh, a través del Skype o del Zoom. El Zoom, mira, la... eh, eh, si me admites. El Skype está genial. Yo, yo el Zoom lo he conocido hace poco, pero si quieres tener varios alumnos a la vez, es mejor el Zoom, efectivamente. Y cuando solo es un alumno, pues el Skype puede ir muy bien. Y el Zoom también, pero ahora, ahora la presencial la habrá suspendido, ¿no? Con esta situación que tenemos todos. ¿o? Ah, sí, obviamente. Si tengo mis estudiantes que lo hacemos a través del ordenador, como dicen ustedes allá. El ordenador, por aquí decimos con computador o computadora o computer, entonces eso y también lo hago a través del WhatsApp, porque como es a través del color, yo envío las imágenes a través de WhatsApp y las imágenes son el texto de estudio de los estudiantes. Es pues muy Oscar, producto. yo si quieres un día, porque como no tenemos tiempo, pero si quieres dedicamos un día un vídeo a que nos expliques tu metodología, si tú quieres explicarla y también darte a conocer si quieres para darlo online, a, a ampliar el espectro. Yo estás invitado como todos los prislines que lo quieran. Y muchos me preguntan sí, que quiénes son los prislines. Los prislines son ciudadanos de todo el mundo, pues como los que estáis conociendo, que nos hemos conocido así y nos apoyamos indistintamente de qué país somos ni nada. Y más ahora que estamos unidos todos por la misma situación. ¿Vale? Es un nombre. Sí, no, muy... sí, sí, Pues si tú quieres, Oscar, yo un día te ofrezco, igual que a todos los demás, para presentar tu, ya no digo tu proyecto, porque lo tuyo ya está funcionando. Sí. Bueno, para terminar, muchas gracias. Le agradezco muchísimo, de verdad. Para terminar, les cuento que una de las cosas que estoy haciendo es que me inscribí en un curso de cursera con la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, estoy haciendo un curso, precisamente un curso de inglés para profesores, eh, para profesores universitarios, Entonces, un curso de inglés. Entonces, ¿qué estoy contando? Es fascinante ese curso, muy bien diseñado y son gratuitos. Entonces, a través de Coursera, mis amigos pueden o pueden acceder a cursos gratuitos del tipo universitario. Entonces eso lo hice yo y obviamente Sus Susana bien, toma nota. Eh, Susana toma nota lo que está diciendo ahora mismo, Óscar. Sí, sí, sí, sí, muy buen curso, un curso y tomando nota. Gratuito. Sí, sí, un curso por gratuito por la universidad, por La universidad de autónoma de Barcelona, fascinante, de muy buena calidad. Dan inclusive el certificado eh, perdón que te pregunte, ¿El curso es online a través de la pantalla videollamada o es teórico método? ¿Es con profesor quiere decir o es solo...? Bueno, no, es, es un curso que ya está en, en, en la web Está allí en, la, en el dashboard, en el tablero de, de, de, de la universidad Cuando entra a Coursera ya está dispuesto son esos cursos que ya están instalados y son automáticamente vigilados por la misma institución no es en directo persona a persona o claro, face claro face, es que lo que más vez. se paga lo que más se paga es cuando es con persona pero bueno está muy bien la aportación está clarísimo Oscar. los tuyos son con persona los tuyos los das tú personalmente ah sí claro sí claro, no, los tuyos serían con persona pasa, ¿no? yo quiero aclararte esto y a ustedes amigos es que esto es una innovación esto es un desarrollo innovador entonces tiene registro de derecho de autor y, por, y propiedad intelectual eso pues yo, es boca, muy yo cuando quieras quiera lo presenta ya dedicamos un vídeo a presentarlo si te parece ya con precios sí, y con, con todo y, la, y te lo digo más más a, más. a ti a todo el que tenga un emprendimiento eh, tanto si estáis ahora aquí en la sala como si estáis viendo el vídeo me lo decís ¿eh? exactamente y a nuestra amiga susana con mucho gusto podemos hablar, no sé de qué forma parte de, de este vídeo, para darle unas cuantos tips, algunos truquitos, algunas cosas. Oye, o igual puedes... llegáis a un acuerdo, Oscar. Yo ahora, cuando acabe el vivo, os dejo abierto el salón y podéis hablarlo en privado, como queráis, ¿vale? O de otra forma, vamos. Bueno, yo, que igual yo, yo llegáis, que... a ella le están cobrando 12 euros la hora, creo que no, ha dicho. 12 euros la hora, me ha dicho la chica. ¿Qué te Pero parecería, yo... eh, en Susana, yo... aprender, una... inglés, aprender inglés por colores? Sí. ¿Y qué nivel, qué nivel de inglés tienes tú, Susana, en este momento? ¿Qué nivel tienes tú? In, ¿Tú sabes que el nivel, inglés... nivel intermedio, hablado y escrito intermedio, medio, nivel medio, ni, ni es el bajo bajo, tampoco es el alto, estoy en medio. Es que Susana estuvo en Irlanda, hasta unos meses en Irlanda, que bueno, por cierto fue okay, y no sabía inglés, y, y ya aprendió. Bueno, ¿tú sabes no sabía no sabía, tú sabía, no sabía. No sabía, Susana no sabía inglés. Lo mismo. Se le había oxidado el inglés, Oscar, pero fue pero dos meses a cuidar a unos niños Oscar, y no refrescado le gusta, decir, le gusta decir que en directo, delante de todos los chris que no tengo ni idea, que yo no sé inglés. Que <risa> me ponía, es una broma que tenemos, Oscar. No sé por qué le gusta Oscar, pero ¿Eh? quiero que sepas una cosa, Oscar. Yo sí sé hablar inglés. Pero él disfruta diciendo a todos los prisioneros por todo el mundo. No que los vídeos antiguos que hicimos. Okay, ahí, que... Hey, uh, let's, let's, try, let's try, a bit, bueno, María Susana. Voy oh, a okay. dejar, eh, no sé si me, le toca a Milton y a, y a Mirta. Mirta ¿se has arreglado ya el desayuno, te has despejado ya, te, te activo. ¡Venga! Me estás conociendo el lado. Venga, pues Mirta le toca. Ella está en sí. México, pero es de Venezuela. México. Pero es de Venezuela. Bueno, de mi, de, hablando otra vez un poco de las rutinas, pues yo he, me he puesto en la cocina a destapar todas esas recetas de mi madre. Parece mentira, estando tan lejos, estamos, o sea, el grupo familiar se ha, se ha, unido, se ha unido más porque eh, todos los días hablamos, todos los días, antes hablábamos un día sí, un día no, dos, una semana, pero bueno, el tema de las recetas y lo de la engordada, pues sí. Yo en la noche, a las 6 de la tarde, salgo, esto, esto es una comunidad cerrada, salgo, le doy una vuelta caminando y corriendo a, a la manzana, llego. Cuando cuando no tarde. hay ningún humano a la vista, supongo, ¿no, Mirta? <risa> no, Os recuerdo que no. Mirta lleva 40 días haciendo ella sola la cuarentena, cuando en México solo les han puesto en cuarentena hace dos días o algo así. Hace dos sí, días. ¿Cierto, sí, no? Yo sí. Sí, yo tengo, a ver, Luis, tú piensas que en caso de que México, a México le cierren las puertas por todos lados, este, a ti te okay. haremos un salvoconducto, no te preocupes. Si eso mandamos <risa> eso un comando preocupado. especial desde España para que te rescatemos de ahí por la labor que estás haciendo. No, no, bueno, mi rutina, mi, la, la parte positiva es que mi familia, nosotros somos una familia muy pequeña, estamos todos repartidos, nos hablamos todos los días. Y todos los santos días tenemos este, la oportunidad de interactuar que antes por falta de tiempo no lo hacíamos. ¿Qué aplicación que no? qué aplicación usáis para interactuar, Mirta? Sí, sí. Para, ahorita está mi papá y mi mamá están aprendiendo con el Zoom, esos son unos viejos de 76 83 años, te pueden imaginar la tarea dura. Pero vamos <risa> por ver a por ver a su visita y, y, a, seguro, y a que, su nieta, seguro que seguro ya a su nieta, a su vamos. Sí, sí lo han hecho. Y este cuando es por, cuando es el tema de, de preparación de receta nos reunimos los nos reunimos los cuatro somos mi hermano mi papá mi mamá y yo y allí y allí mi mamá me va diciendo quítale ponle bájale el fuego sube el fuego es bien bonito es bien bonito eso me ha llenado Hombre. de muchísima satisfacción es una buena información la que nos estás dando a aprovechar esto un lazos también aunque cada uno esté en un país fijaros cómo sí. Mirta o sea, ahora tiene el tiempo que es lo que antes no teníamos nadie y ahora muchos tenemos tiempo y entonces y es, pues, bonito. Pues, es, es muy bonito. bonito muy bonito me va a hacer falta cuando volvamos todos a la, a la realidad muchísimas gracias Luis. Mucha, por muchas este gracias paso que nos regalas y ojalá sigamos así unidos mi familia reír. soy mi familia sois vosotros así que yo hago lo mismo lo que esto. bueno pues nos queda milton pero no está milton se nos ha ido milton Pues va, va a haber que finalizar el vídeo porque era el que nos faltaba, pero se le ha cortado la conexión. Bueno, pues no pasa nada. Yo quiero agregar algo. Agrega lo venga. Sí, muy sencillo. Para, para los amigos que están en Estados Unidos o que tienen familia en los Estados Unidos, y más claramente para la familia de milta que están ahí en Nueva York, Nueva York obviamente es un mundo muy especial, multicultural enorme. Y eh, en Estados Unidos, pues el concepto del trabajo, de, de, de estar laborando, es, es exagerado, es de, una, eh, es de una connotación enorme, trabajar y trabajar y trabajar, y ese es el estilo de vida allá en Nueva York. Simplemente hay que decirle a la, a la gente, eh, como dijo el, el, el alcalde eh, en, el día, en el día de ayer, dijo, están en este momento en una economía de guerra. Así lo dijo el alcalde, así es de que simplemente hay que prepararse para eso y animarse. Pues hay que tomar lo ejemplo. Que pasa, ah, escucha, lo que pasa hay que. Cuomo es, que tu homo, tu homo es de, de origen italiano y ellos por naturaleza son muy rebeldes y muy guerreros. Pero no, no, no hay que magnificar la situación. Sí se están perdiendo muchísimos, si sí se están perdiendo muchísimos, muchísimas plazas de trabajo. Pero yo sé, porque he estado escurriñando, que se están abriendo muchísimas oportunidades así, para rescatar esas personas es. que están desistiendo del negocio. Pero no ¿habéis visto mitad? de créditos para que tú pruebes que vas a rescatar un negocio que se está cerrando. Si sí, todo se puede, todo se puede arreglar. ¿Habéis visto el ejemplo de Jenny, como ella con sus mascarillas, a, a sus pequeñas caras adaptado, se ha adaptado y ha pasado de vender una cosa a vender la otra y no ha tardado ni tres días. Tengo que leer un superchat que nos ha mandado Mode Monroy, os lo leo textual. Dice: ve tu propia vida como un espectador. La gente sufre por no aceptar. Fluye con la vida, no resistas. La muerte es nuestra amiga, es regresar a casa. Pues gracias por el superchat. Estoy prácticamente de acuerdo con casi todo, excepto el a lo mejor lo de la muerte, pero bueno, es verdad. Hay que aceptar las situaciones, yo creo, efectivamente. Hay que aceptarlas, no, no resistirse. Muchos están diciendo que volveré, que cuando vuelvan las cosas como antes. Yo creo que nunca van a volver exactamente como antes. ¿eh? Ya lo hablaremos en futuros vídeos. Pero yo creo que esto va a ser un cambio que durará más. Ya lo hablaremos. Bueno, Prilines, eh, muchas gracias por lo, haberlo visto. Tanto los que habéis estado ahora en el vivo, los que habéis estado en el salón de, de, de reuniones y los que lo veis luego. Muchísimas gracias. Eh, ponerle un like si os ha gustado y el que todavía no esté suscrito que se suscriba que siempre emitimos en directo vale en vivo muchas gracias a todos hasta mañana que estamos todos los días chao chao